Muchachos, el día de hoy voy a mostrarles y explicarles de qué trata este masito movimiento disruptivo aquí en Marvel Snap. Antes de entrar a toda la explicación del mazo muchachos, primero quiero dar el agradecimiento y los créditos respectivos al youtuber Mold Marvel Snap. Ya que de verdad este masito es algo que me ha hecho volver a jugar mazo de movimiento Algo que no hacía hace mucho tiempo Prácticamente desde que inició Marvel Snap en octubre de forma oficial Creo que lo jugué solamente movimiento gracias a la llegada de Miles Morales Pero luego de eso, pasados unas semanas, ya no volví a jugar movimiento sino hasta ahora Vamos a hablar ahora sobre el mazo ¿Saben cuál es la principal ventaja que tiene este mazo con respecto al metajuego? Es que la gente no se lo espera. ¿Y por qué la mayoría de jugadores no se lo espera? Esto es debido a que los mazos de movimiento o el arquetipo de movimiento ha sido un mazo que casi no ha visto juego durante mucho tiempo. Y con el ingreso de algunas cartas nuevas que se han visto ahora que se han podido adaptar a este tipo de arquetipo de movimiento ha sido posible digamos que vuelva a entrar al metajuego con fuerza. Y aquí muchachos debajo mío se encuentra el masito y voy a ir comentando carta por carta para ver la función que tiene cada una de ellas y cómo se sinergian con este mazo. Muchachos y aquí vamos a comenzar con Sunspot Que es uno de los reyes del metajuego Es una de las cartas más usadas en diferentes arquetipos Esta carta la verdad no tiene desperdicio Esta carta te hace jugar de forma muy eficiente turno tras turno Ya que si por ahí de repente no puedes jugar en curva Esta carta va a absorber la energía que no gastes Y la va a adoptar como poder Generalmente la habilidad de Sunspot va a brillar bastante Cuando tengas robos malos al inicio de la partida En este caso puedes robar digamos cartas altas Y al no poder jugar otra carta más que Sunspot de repente en turno 1 en turno 2 turno 3 de repente si no tenías nada para jugar Sunspot va a ir incrementando su poder lo cual es bastante bueno para ti luego vamos con la siguiente carta que vendría a ser o la considero al menos personalmente que es muy clave en este mazo que es Iron Fist Iron Fist es una carta de coste 1 y parece ser que no tuviese mucha importancia pero su efecto la verdad es muy bueno y sirve para combar con otras cartas en este caso tú la puedes combar con Dagger que está recientemente bufada también luego puedes combarlo con Kraven puedes combarlo con Vulture y también puedes combarlo con Aero, digamos que tú eh, tienes dos ubicaciones que vas ganando y en turno 6 lanzas Aero en la ubicación donde vas perdiendo arrastras las cartas a esa ubicación y si lanzaste previamente, no antes de lanzar Aero, lanzaste Iron Fist, Iron Fist activa su habilidad y hace que Aero se vaya a alguna de las otras ubicaciones que vas ganando o que de repente no ibas ganando pero con ese poder de Aero que justamente llega a ese lugar, terminas ganando esa ubicación, luego tenemos a Dagger que es una cartita que se va bosteando bastante bastante gracias a Iron Fist ¿no? recuerda que tienes que tener eh, cartas enemigas en el lado de la ubicación donde vas a poner a Dagger para que se bostee más dos por cada carta que va a tener en esa ubicación enemiga y luego también vas a tener pues a eh, esta carta de acá también que es Heimdall que en turno final va a mover también a Dagger no para eso tienes que planificar mejor dicho con Dagger en los turnos tempranos tienes que ya ir viendo dónde la vas a mover generalmente Dagger se posiciona o bien al lado derecho o bien al centro de la ubicación no se pone al lado izquierdo porque pues generalmente en el último turno Heimdall va a mover todo para la izquierda y necesitas que Dagger se mueva y seguramente generalmente en el lado izquierdo o en el medio el oponente va a tener dos, tres cartitas y por ahí ya pues tienes ahí más 4, más 6 hasta más 8 de poder free para que Dagger se pueda también bostear regular. Luego pasamos con Cloak, esta es una carta que tiene 2 de coste de energía por 4 de poder, es una carta muy pero muy poderosa para el coste de energía que representa y lo que hace es mover cartas tanto del enemigo como tuyas, ¿no? el enemigo también puede escoger mover a la ubicación donde vayas a ponerlo a Cloak en el siguiente turno, eso hace también de que de repente represente una ventaja para el enemigo hacer eso, pero generalmente tú vas a tener la situación bajo control porque tus cartas están adaptadas para ese tipo de situaciones, entonces ¿qué va a pasar acá, Cloak es una carta que puede puede jugarse perfectamente en turno 2 por su alto coste de poder como también se puede jugar en turno 3, 4 o 5 de repente para mover algunas otras cartas que se van a ver beneficiadas con el movimiento ¿no? eh, hacia la ubicación de clock. entonces tienes a Cloak incluso lo puedes jugar en turno 6 también ya les voy a enseñar unas gameplays donde realmente Cloak brilla bastante en último turno donde su alto poder también te puede lograr digamos ganar partidas en último momento y la verdad es muy bueno, tenemos a Vulture que esta es una carta también súper conocida que ya saben en su mecánica es bastante simple A donde se mueve, gana más 5 de poder Puede volverse una monstruosidad Realmente si Vulture que se mueva dos veces nomás, ya se vuelve una carta mejor Que Hulk mismo, no tiene un gran poder Y puede pues lograr Digamos a último momento volverse Una carta crucial para ganar la partida Después tenemos esta carta nueva También que se añade a este mazo y que le da Mucho poder que vendría a ser Shuri Esta carta le puede dar poder o se puede Combar perfectamente con cartas como Aero, como Vision, incluso el mismo Heimdall en turno 6, si así gustas Van a ver ustedes también un gameplay donde pasa Esta situación donde Shuri bostea Heimdall también Y gracias a eso se gana la partida Pero Shuri lo que hace más que todo, acá lo más Interesante siempre es bostear a Vision Ya que Vision al moverse, se podría Decir, ¿no? Al tener esa libertad de que te puedas Mover, se puede ir justo a ubicaciones Que han sido cerradas, o a ubicaciones Por ejemplo, esta nueva que salió también De... no me acuerdo que es algo parecido Al túnel cuántico, no recuerdo ahorita bien Cómo se llama esta ubicación, pero es una ubicación Que le da dos de poder a todos, ¿verdad? Entonces Tú mueves a Vision ahí y va a tener un gran poder y va a ser bien difícil que le puedan ganar esos 14 de poder que hace que gracias al movimiento, digamos, Vision pueda tener esa victoria en esa ubicación. Hay muy buenas cosas, digamos, que puede tener Shuri ahí, pero estos combos que les digo son combos bastante, eh, digamos, eh, aplastantes, se eh, podría decir, para este tipo de situaciones. Ahora, eh, otra carta que tú podrías reemplazar por Vision también vendría a ser eh, Capitana Marvel. Es una carta también que es muy buena, que digamos que llega a dos de poder gracias a Shuri y que con esos 12 de poder podría ser suficiente también que al momento de que termine la partida pueda resolver irse a otra ubicación donde le resulte conveniente y puedas ganar la batalla. Tenemos a shang ustedes como saben últimamente se están jugando mazos Shuri, no que son mazos altos, incluso también el mismo mazo de Thanos también que tiene algunas cartas altas por ahí, es un meta de cartas altas, en este momento estás viendo Galactus, Thanos y Shuri, son, las, son los tres mazos que más se juegan y justamente esos tres mazos tienen cartas bastante altas y ahí es donde ya Shanshi tiene más probabilidad de poder brillar Shanshi es una carta incluso que la puedes jugar en el último turno juntamente con Clock ¿no? con Shanshi eliminas una un, una carta grande en una ubicación ganando en su ubicación y con Clock lo pones en otro lugar de repente donde puedas ganar mucho más por poder también ¿no? O sé sea, el poder como les digo de Clock es bastante bueno y pues eso también hace que esa combinación sea bastante brutal. Y aquí llega nuestro invitado especial que es Kang. Recuerden que he hecho un video exclusivo con un análisis muy completo sobre todo lo que puede llegar a ser Kang y lo que justamente ahora en el metajuego está haciendo, muchas de las cosas que dije están sucediendo, que creo que es algo que se veía venir la verdad por el efecto muy poderoso que tiene Kang de reinicio no de reiniciar toda la partida, pero bueno Kang acá también te sirve como una forma de saber dónde puede haber ubicado el oponente sus cartas, generalmente Kang lo vas a lanzar en turno 6 antes de lanzar un Heimdall o antes de lanzar un Aero, no y con eso te va a dar una idea dónde iba a mover el oponente sus cartas y ver si es conveniente, no en este caso lanzar Heimdall eh, de repente poner a Heimdall en la a derecha, al medio o de repente en la ubicación izquierda para que puedas ganar más poder ahí y puedas ganar, eso la verdad es muy increíble la información privilegiada que te puede dar Kang para que puedas mover de forma más eficiente tus cartas y ganar poder realmente en las ubicaciones donde lo necesitas, luego de esto tenemos a Aero también, que Aero también es una carta como ya saben, está broken esa carta es muy buena, generalmente por el alto poder que pueden llegar a desarrollar todas estas cartas de movimiento con sus sinergias durante los cinco primeros turnos pues es muy posible que tengas la chance de que con Aero puedas ganar la batalla llevándolos a la ubicación donde vas perdiendo es muy buena carta muy interesante Aero, la verdad hasta ahorita se mantiene como una de las cartas más fuertes y más jugadas del juego, luego pues ya habíamos hablado de Vision, ¿no? las cosas que puede hacer con, los, con, la, con la libertad de movimiento que tiene y finalmente tenemos a Heimdar que es una carta que todos ustedes ya conocen, es una carta que pues eh, digamos que se jugó en un tiempo, no las primeras semanas del juego se brillaba bastante, se veía pero pues eh, ahora Heimdar lo que generalmente hace es poner el punto final A la partida pero lo importante Siempre va a ser es en dónde vas a colocar A Heimdall y luego cómo vas a Tienes que tratar de analizar el orden en, que, en, la, en la que las cartas se trasladan también De una ubicación a otra ¿no? Todas las cartas se trasladan a la izquierda pero se trasladan en el mismo orden En que las jugaste en cada Una de las ubicaciones Todo eso tienes que tenerlo en cuenta al momento de que lanzas Heimdall al final Yo no soy un jugador eh, Experto en movimiento como les digo Solamente jugué un par de semanas nada más esto Pero ahora que le volví a agarrar digamos ahí la no la, la manía de volver a jugar este mazo de movimiento, pude entender varias cosas más también, y con eso, les, todo lo que toda la experiencia ahorita que he tenido jugando este mazo, se las estoy trasladando ahorita, de repente por ahí hay algunas cosas que se me estén pasando, pero ustedes, yo sé que hay personas de repente que tienen más experiencia todavía jugando mazo de movimiento, son más expertos en los comentarios aquí nos pueden decir que otras sinergias pueden haber entre estas cartas pero creo que he cubierto casi la mayoría de cosas, pero bien muchachos, basta de teoría y pasemos directamente a la práctica, aquí y vamos a poder ver algunos gameplays de este masito y justamente los escenarios que les he comentado en lo que les iba explicando lo del mazo, lo van a poder ver justamente en esos gameplays, así que disfrutemos de los gameplays y después hagamos un pequeño resumen de todo lo visto, vamos a ver acá viejo, vamos a ver acá uy uy uy, no sé si convenga jugar Iron Fist todavía acá eh creo que todavía no podemos esperar un poquito más todavía reino cuántico Que me da ganas de usar viejo. Es más, me da ganas de usarlo acá. Pero bueno, vamos, vamos a ponerlo acá. No juega nada el man, eh. Dime que sale Vulture, por favor. Hazte una, viejo, hazte una. Bien. Me gustaría que vaya Vulture más bien acá Porque al final tengo más de movimiento No tendría problema que Vulture vaya al medio Creo creo que, creo que está bien esta jugada eh. Vamos a ponerlo esto acá Espero no... Ahí está bien Ok, no pasa nada Está todo bain Es más, debería preocuparme por otros lados. Listo, vamos a jugar esto acá. <ríe> y vamos a ver, voy a usar por primera vez a Kanje. ¿eh? Oh, perro, perro, perro. ¿Qué es lo que tienes para jugar acá, eh? ¿Me va a cambiar el limbo después? Quiero usar acá en al final todavía, man. Bueno, eso está jodido ya, ¿eh? Vamos a tirar a ahora sí Quiero ver qué diablos va a hacer, viejo, ¿eh? Señor, vamos a ver qué hace Khan acá. ¿Qué cosa vas a lanzar? Yo tengo, la, yo tengo ahorita la prioridad. Así que no tengo problema en que me, si me lanzo no creo que tenga un Cosmo ni nada. Pero ese es un mazo 3 de cerebro. A ver, quiero ver qué va a pasar, viejo. Quiero ver qué va a pasar. ¿Qué vas a lanzar acá? Quiero ver qué vas a lanzar. Dame. A ver. Yo tengo la prioridad. Acá no vas a ganar. Ok, Valkyria y Sentinel, ¿verdad? Esa es su jugada Tiene seis cartas en la mano igual eh, Debería... Ah, ya, se corta ¿no? Ya, este es el turno final Entonces, ya que estás jugando así Nada más Y ahí debería ser la cosa viejo Espérate, espérate, espérate, espérate Acá tengo un problema Porque esta vaina Se va a ir Él tiene 7-7 en ese lado Yo voy a tener 12 Acá le debería ganar Con esto debería poder ganar El problema es que todo se va a volver a pasar, ¿no? Yo tengo la prioridad ese es lo malo. Lo malo es que yo tengo la prioridad. Ah, ya, primero tendría que moverlo a él. No, no sé si es así la huevada. Espero que primero se mueva gente, después yo no, no sé, weón. Bueno. Pero bueno, creo que ahí estamos. Ahí es lo que puedo hacer ahorita, creo. Cambió totalmente la jugada, ahí. ¿eh? No. Vamos a ver. Pues bueno, está más o menos, creo la cosa acá, cae. ¿eh? Vas a cambiar Valkyria para el otro lado. Bien, entonces. ¡Toma, perro! Victoria. Ya está, muchachos. Hemos, hemos ganado, ¿eh? Es la forma en cómo funciona el juego. Gracias, Kabin, por el raid, viejo. ¿Cómo estás? Yo tengo Yuri, ¿eh? pero me estaba haciendo dudas, tío. Ah, eso ya depende. Eso ya depende. ¿Quiere, claro, quiere ser conquistador o quiere, o cómo se le dice a Thanos ahí? O sea, o quiere ser conquistador o quiere ser... Tamare, ah, ¿cómo se le dice a Thanos ahí? Destructor de mundos, algo así? Ok, vamos a ponerlo esto acá. Vamos, muchacho, vamos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se le llama a Thanos? ¿Cómo se le dice? ¿Cuál es su la forma en cómo lo conocen al Thanos? Claro, Khan es el conquistador Ok, Galactus es el destructor del mundo Y Thanos es el titán loco mm. Pero es que titán loco Bueno, ya, ¿quiere ser titán loco o quiere ser conquistador, viejo? ¿Qué, ¿Qué es lo que prefiere esto acá? Ah, viejo, nada mal Mi niño, ¿cómo estás, Bat? ¿Qué dices? Nah, no me jodas esta huevada, huevón, qué salado, huevón, me saca esa. Pero se va a reiniciar todo, pero va a salir el mismo resultado, ¿no? Sale nuevamente el dino. <risa> cuando pasan estas huevadas, te huevón todo el Ya, pero como sé que vas a jugar, yo pondría esto acá y pondría dagger después. El problema es que sacar. Es que va a salir sacar. Esa es la huevada, weón. Espérate, en este caso, ¿qué hago? Pondría Clog acá. Por lo que salga, que se vaya para. Si sale Dagger, que se vaya para la derecha, bueno. Será la única forma, creo. ¿Cómo estás, Di Máximo? Muy buena, viejo, ¿qué tal? Ok, Clog ahí. Ya, salió Vision. Ya, ok, salió. Para él sale el mismo resultado. O sale el de Bildino en la huevada es que él se puede mover acá Uy, Bormir Concha le vale. Sacrifi Lo sacrificaría a él Espérate, ¿cómo hago acá? El problema es que le va a quedar el efecto del Iron Fist Igual tengo que sacrificar algo acá Y ponerla a ella en todo caso Para que se vaya al medio, no sé Ojalá que, ojalá que mantenga Él solamente puede sacar puede, Va a poder mover Todas las cartas Si quiere también ¿eh? Y él sale Él tiene prioridad ¿No? Ya Por cada carta del oponente Vamos eh, Yo quiero hacer Dos mundos Para a Todas ese Pues ya te le estás comiendo Creo ya ¿eh? A ver Vamos a ver acá Sí Queen Jet Ya no. Mm. Bueno, no se le saca mucho provecho a la cosa ahí, pero ¿qué se puede hacer? A la verga. ¿Cómo estás, quitar Muy buenas. Ya sale Dagger. Ah, para ese lado. Y al menos nos mamamos un poquito, ¿verdad? 6 puntos. Compré acá, compré acá. Ay, carajo, ¿qué es mejor acá? shang de frente? O oh, sí, pues shang creo que acá va a ser. Va a mandar más shang creo ahorita. Este más se puede mover acá, no hay problema. Mm, no va a poder sacar a Aero todavía, así que Shang-Chi acá me parece que está bien. ¡Ta madre, bom! Ya me están pasando varias partidas en que, me en que la ubicación de esta me saca a Khan de la mano, bom. Y no, lo puedo, no puedo jugarlo en último turno. No sé, si lo, no sé si los desarrolladores han hecho eso a propósito, bom. qué okay, bom. Ya. Él mismo se contería al poner wave acá, eh. ¿Estamos bien? Ya. Vamos a seguir moviendo esto así. Lo bueno es el movimiento es que de cierta manera lo confunde un poco al oponente, ¿no? Magneto. Tiene que moverlo. Pero va a jugar más de una carta este man Espérate Ahorita esto tiene 5 verdad Si yo voy 6 acá son 15 no, llevo, no, no lo llevo Bueno en realidad Tendría 7 y llegaría al mismo nivel que él Lo otro es que ponga Heimdall Claro esto iría para acá Todo se movería para el medio Tendría 17 puntos Bueno en realidad son 14 puntos al medio O podría hacer esto acá junto con Dyer. Y pongo a Heimdall al medio. Y que se acompañe. Sería 8, 12, 12, 14, 17. Pero igual seguimos en 14, ¿no? Sería casi la misma huevada. El problema es Aero acá, creo. Vamos a tapar eso de todas maneras. reality stone Ándate a la Ah, pero espérate, todavía se puede, ¿eh? ¿O no? Eso, perra. Así se hace perro. La Yuri, pues viejo, la Yuri comandante tenía que ver todo ahí, Victoria. Al grupo de WhatsApp Comando WhatsApp, todos están invitados, ¿eh? Más adelante ya, ya será será para suscriptores, pero ahorita está totalmente libre para que puedan entrar. Ok, esto de acá. No, Sunspot ahorita acá me parece que está bueno. Es que no, hay, no es que tampoco no haya mucho movimiento. No Está el doctor. Falta Doctor Strange, por ejemplo, también. No hay mucho movimiento. Ya, pero Kraven igual se mamaría aquí de todas formas cuando se muevan mis cartas, ¿verdad? Voy a dejarlo ahí. Este man lo va, lo va a destruir al Deadpool ahorita. Ya. Sí, es un buen combo, ¿eh? Muchas gracias, Máximo. Ya saben, muchachos, todas las recaudaciones de bits, si llegamos a 3000 bits, van a ser posible de que me pueda comprar viejo el pack de Momoko, viejo, tú sabes, eso me ayudaría un montón para mí, eh. Para ver si de repente puedo adelantar, tal vez, la compra de Thanos y poder hacer otras combinaciones de mazos por ahí. Pero eso depende bastante de la ayuda de ustedes, lo cual le agradecería un montón. Eh, Claude acá. No sé si está bien para que Kraven se mueva. Si Kraven se mueva acá, con una carta se mueve esta ubicación, no. Mm, tendría que poner a Clow a la izquierda. No, ya no, ya no sale rentable hacer eso, eh. La torre es hay que tener cuidado, ¿eh? Voy a dejarlo ahí. Sí, sí, sí, sí, sí, por eso, pues. Beast. ¿Por qué hizo eso? Lo puso al revés, pero bueno, entiendo que debe ser... Que me da ganas de robar cartas acá, eh. Sí, eh la mira la torre Fizz, viejo. Acá te está mirando. Dice, mira, acá te estoy observando si te vas a, si te va a jalar el ganso o no. Te dice, Sanspot acá. Acá tengo que tener mucho cuidado con el movimiento. Claro, y esto que lo golpea Iron Fizz para este lado, en todo caso. Y ahí nos quedamos mientras. 8 puntos de poder No sé si, no sé si vaya a poder este, No sé si vaya a poder ganar esto eh. Y tampoco no quiero, no quiero este, Llenarlo todo A la verga Pero no va a ganar Solamente se va a mamar él una vez nomás Y yo voy a terminar ganando eso, ¿verdad? ¿O no? Ah, sí, sí ya listo, estamos bien ahí Craven se mama un poquito encima Ya, tenemos aquí a Vision Y ojo que Shuri acá le ha dado a Vision No sé si tirar acá a Aero ahorita A Aero acá lo puede joder Ah, de verdad tengo para lanzar Khan Pero después todavía Vision en 14 está buenísimo aquí Puede asegurarme la izquierda para ganar Ya, Porsche. Ya, eso está bueno, viejo. Porque acá él tiene un Deadpool de 8, eh. Y acá simplemente vamos a hacer Kang. No puedo hacer Snap ahorita, bon. Tendría que haber hecho Snap la, el turno anterior, el turno 5. Tenía que haber hecho Snap. Uno va aprendiendo de a poquito, viejo. Eh, no sé si suba el coste de Kanje. Lo que sí de repente podría ser otra forma de nerf Es que le pongan menos 2 de repente a Kang Y que no se desaparezca y se quede en el campo de batalla Para que al menos lo perjudique algo al oponente Ok Taskmaster y eso Mira a ver, qué bonito Ya tiene Deadpool y Taskmaster al medio Puede ser que invierta el orden de las cosas Ya pero es Deadpool y Taskmaster Si yo paso a la izquierda Can gana sin problemas Bueno, acá ya me parece que se puede ganar. Objetivo fijado. Esto debería ir así. Y tengo la prioridad acá. No, no, no tendría la forma de poder ganarme. Bo. Ya estamos. ¿Cómo estás, Andrelo? Muy buena. pues el reino cuántico? Estoy subiendo demasiado con más de cerebro. Prueba, lo hice. Ahorita estoy probando Kang, viejo. Está buenísimo Kang ahorita. ¿Ya ves? Ya, ya me develó ahorita. Pero esa es, la, esa es la música que a ti te gusta, Rodri. Ya. ¡Soma, perro! <risa> ¡Cuatro cubitos! ¡Vengan a mí, viejo! ¡Vengan esos cubitos, perro! ¡Mira qué bonito, viejo! ¿O okay. mm. ¿Podría jugar Iron Fist? Y podría jugar Vultur ah, también. ¿no? ¡Vamos con eso! ¡Vamos con eso, su viejo! Contoso. Con todo. Muchas gracias, tiki. Cax. Muchas gracias, Cax. Muy agradecido contigo, muchachos. Ahí. Muy... Uy, de verdad, verdad, verdad, primero es esto. Espérate, acá estamos mal. Esto acá es así. Y después vamos poniendo a Vultur, ¿verdad?, a la derecha. Qué buen de para principiante. Ahorita el de Blue Marvel me parece que es el mejor, el Kazú. Yo tengo ahí este, los mazos, viejo. Puedes poner en, en, eh, en YouTube, busca tío Hearthstone, rango 100, eh, pool 1. Y ahí te va a salir el mazo ese que estaba utilizando. <risas> Tiene una ex que tenía ese. Gracias, Stray. Muchas gracias, viejo. Se, se aprecia mucho las palabras, muchachos. Y acá yo lo doy todo por ustedes. También igual, siempre ando haciendo contenido. Ustedes saben, en YouTube. Ando haciendo también contenido en las otras redes sociales. Instagram. Eh, Instagram, Facebook En el Discord, en Whatsapp En todos lados le paro poniendo contenido ahí para que ustedes tengan Pero eso, ok Reino Cuántico Bueno, vamos a poner esto acá en todo caso No hay otra Igual el Sunspot se mama, ¿no? ¿Tiene Mr. Negative acá? Cera Ya, acá todavía es para lanzar Mucho después acá no es necesario aún todavía lanzarlo ahorita. Este ya es turno de Shuri en realidad. ¿Debería de lanzar a Vision de una vez? ¿O en su defecto debería hacer esto? ¿Y trasladarlos a este lado a todas las cartas que vaya a jugar? ¿Para que ya nadie tenga...? No, debería lanzar Vision. Porque si voy a lanzar... Si es que sale Shuri con Aero podría ser una buena cosa. Esto va acá, ¿sí? <ríe> no te pongas celoso, jotito, le dice todavía, viejo. Es un criminal este Rodriman. Ya. A la buena sinergia con eso, eh. No salió, pero. O sea, lo que puedo hacer es atraer a Sunspot. Claro, después puedo hacer toda la jugada, ¿verdad? Puedo poner a Vulture, a Sunspot. Y ahí gano a la derecha sin problema. Pero creo que es demasiado. Igual hay que dejarle energía al man este, vamos a ver. ¡Ay! Ah, tenía que haber hecho Snap, viejo acá. Ok, va a tirar Magic, viejo. Me gusta eso. Hay paciencia todavía acá. Hay que tener paciencia nomás acá entonces. shang -Chi. Me preocupa que tenga shang acá, ¿verdad? Puedo lanzar uno de estos. Y acá con esto, más que suficiente creo, ¿eh? Vamos a lanzar esto por acá, sí. No hay nada como para tirarle shang ahorita. ¿o? Sí, yo sé que lo único acá de repente sería tirar Kang, ¿verdad? Porque no hay, no hay otra carta mejor que, que no pueda lanzar ahorita que no sea Kang. No quiero todavía develarle la demás estrategia, solamente es tirar Kang. Ojo que él acá. ¡ta madre, dime que no tiene nada más, weón, porque si no me va a la... Ok, Mr. Negative Ya, ok Yo soy Iron Man y Mr. Negative, ¿no? Es su mejor jugado Ya, el problema acá es que no hay nada que nos funcione con Shang-Chiba Iron Man y Mr. Negative va a sacar a cabo Lo compré el día de hoy por 6.000 de tokens Justamente me salí en la tienda Casistón, ya lo tengo ya Está bien, está bien que hagas ahorita ya, eso quiere decir que acá está bueno para poder usar a Aero entonces. Lo mejor que puedo hacer ahorita acá es poner a Aero y desviarle el. El Mr. Negative y desviarle el Iron Man en todo caso. Creo que es lo más sensato que puedo hacer ahorita. Y él va a poner. Él, él iba a poner un Mr. Negative acá, ¿sí o no? Claro, acá es suficiente con esto. Y Vision todavía lo dejamos ahí. Seguimos siendo algo de poder acá en este lado. La huevada es que no tengo. Si me sale Shuri va a ser un desastre, weón. Si me sale, o sea, tengo Shuri, Craven y Heimdall, bro. o sea, es un desastre ahorita esto. Tendría que salirme Heimdall para tener chances de ganar. Ok, va a volver a repetir su jugada. Ah, uh, <risa> ay, ay, ay. Qué bonito esto. A la. Oh, vénganse los dos acá uy, uy, qué lindo Ya Igual no está nada dicho oh. <risa> Pero están viendo el potencial De, de Kang acá weón? ¿Están, Se están dando cuenta de lo que puede hacer Kang acá Joto lo está diciendo ¿eh? Sokovia Él se jodió Lizard el problema es que yo tenía bulturo acá para que se mueva con con el pata este. ¿o? Lo compré acá, así es, muelitas. Lo compré acá por 6.000 tokens. Ah, o sea, ah, ¿te refieres al emblema? Claro, el casquito, pues viejo. Y eres un soldadito, ya. Es un señor soldado, viejo. Eh, Craven para acá, ¿será? Y vamos a ver. ¿Cómo te está yendo, Jope, con la universidad, con los estudios y tal, eh? Yo compré Galactus, por eso dije, el hijo Danos dice. Ah, ok, ya, ya lo tienes a Galactus. ¿Habrán otras más? Va a depender de los supervillanos Creo que tiene, tiene que ver mucho con el universo de Marvel Con las películas Que ahorita Kang es la estrella, es el villano estrella acá mm, Tendría que hacer esto Supongo acá también para que se muestre más. man ¿Dónde es mejor? Acá supongo Ya, entonces tiene que, tendrían que ver Cuál sería el otro supervillano de repente Más adelante tal vez pero a ver, ¿cuál sería el otro supervillano? Aparte de Kang, aparte de Galactus y Thanos. Probablemente van a pasar unos 2-3 meses para que salga otro Big Bat, ¿eh? A la. vacaciones? Oye, ¿vas a venir al Limo o no? Este, ya está Full Series 3, dice. Sí, yo estoy ya. Yo estoy Full, full Series 3, ya tengo todo. Eh. Full fue 3, esa fue mi Pepito, ¿no? ¿Qué? Ah, sí, en la peli de acá de Quantum Manía no he hecho mucho, la verdad. Acá no tengo nada bueno para jugar Igual tengo que confiar en que salga alguna carta grande, ¿verdad? Porque si no todo se va a la... Shuri también Bueno, hay que confiar, viejo Se confía, se confía Se confió, viejo, se confió No había otra forma, se tenía que confiar de todas maneras Ah, Mephisto Dormamos, Mephisto ¿Cómo es? Te caigo, habla tú ahí, ahí, ahí vemos, eh Si tú me dices que vas a venir Vemos, viejo, eh Todo se ve Ya, vamos a tirar acá Mira, Hop, tengo una de las cartas más bonitas del juego ahorita La compré con mucho esfuerzo Con solamente cosas del juego, eh No gasté dinero en comprar esta carta Vamos a ver acá qué hace Vamos bueno. a eh, la das Master? Claro. Y cero, ¿verdad? Ya. Taskmaster Master y cero? Puede ser que cambie su jugada. Taskmaster Master a la izquierda ya? Taskmaster Master y cero tienes? Tienes cuatro cartas en la mano. Taskmaster Master y cero? Que va a estar jodido ganarle igual acá, ¿eh? A ver, si yo pongo... Heimdall acá, igualito me va a joder, a ver lo otro que puedo hacer es ponerle vision nada más a este lado, él tiene forzadamente que jugar algo al medio, ha puesto cero y taskmaster ¿no? es posible que juegue ahora taskmaster a la izquierda, pero igual me parece que acá se puede ganar ¿eh? Porque cero no jamás va a ganar ahí, pero Taskmaster a la izquierda sí gana. Ahora yo tiro Cloak y tiro, si él tira cero, yo igual le gano por poder con Cloak, le tiro Shang-Chi ahí y listo, ¿no? No, lo que pasa es que tú tienes que buscar también ganar en, otra, en, en la otra ubicación, pues porque si no queda empate con la ardilla y el, digamos, el valor de Taskmaster, eh, con la diferencia de Taskmaster me gana, pues viejo. Mira, él a pesar de que tiene buen juego ahorita, vamos a ver si lo obligamos a retirarse o no o si va a jugar igual. Yo, es muy probable que él juegue de manera invertida, eh. Mira, ¿ves? Jugó de manera invertida. Y él ahí con cero no me gana, por ejemplo, ¿ves? ¿Han visto o no han visto? Han visto o no han visto. Acaban de ser testigos de otra victoria más viejo con Kang Muchachos, este masito de acá, aparte que es muy entretenido para jugar, requiere cierta habilidad también para jugarlo, porque tienes que estar proyectándote, digamos, a cómo se van a mover tus cartas desde los primeros turnos hacia cómo va a suceder en el turno final. Entonces es muy importante también la proyección acá. Y pues conforme lo vayan jugando, van a ir entendiendo mejor cómo funcionan estas mecánicas. Esto me parece que muchos de los jugadores que ya tienen tiempo jugando acá lo van a, lo van a adaptar muy rápido. Se van a adaptar muy rápido, digamos, a las mecánicas de movimiento. Pero como les digo, el gran, la gran ventaja que tiene este mazo es que muy poca gente se lo espera porque muy poca gente la verdad lo ha visto en el metajuego, sobre todo los nuevos jugadores, los nuevos ingresantes de este juego que ingresaron desde noviembre diciembre, que ya no vieron mazos de movimiento se enfrentan ahora contra mazos de movimiento y no se esperan muchas jugadas esto hace también la verdad que sea muy bueno de jugar este mazo, como les digo muy entretenido y me hizo ganar también al menos en lo personal me hizo ganar muchos cubitos, justamente estaba en stream con los muchachos y la verdad este mazo es como que el 80% de las partidas ha ganado, así que tiene muy buena muy buen win rate la verdad, y también buena obtención de cubos también, porque justamente como les digo, como hay movimiento, el oponente a veces no se lo espera piensa que ya perdiste en dos ubicaciones y terminas ganando más en dos ubicaciones gracias al movimiento, pero bueno muchachos siempre ando tra en transmisión justamente de lunes a viernes ahí, haciendo transmisiones por las noches en la plataforma morada, todos están invitados si gustan ahí tienen cualquier duda o consulta la pueden hacer pues ahí en el mismo stream, ahí estaremos yo con los muchachos para poder eh, darles la bienvenida y puedo responderles así que ya sabes te espero allí un abrazo para ti